Thank <laughs>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 w.freshair.com.ar o pasar por Lisandro de la Torre 1240 Mataderos Capital Federal. Podés pagarlo en 12 cuotas. Hola amigos del Pescador TV. Hoy vamos a presentarle un surtido de airsoft. Tenemos por un lado lo que son pistolas de polímero o full metal con corredera fija o con corredera móvil con cargadores de hasta 15 o 20 disparos según el modelo. Tenemos las principales marcas, tenemos Fox, Swissarm, Stinger, Red Alert, Gamo y muchas más. Estas es son una pequeña muestra de lo que tenemos exhibido. Vienen para balines de 4,5 a 0, los esféricos y también para balines de plomo. Estas pueden armarlo el convito con la botella de balines de 1500, también tenemos una gran variedad de balines de plomo. Y por otro lado, ametralladoras, fusil, escopetas, gran variedad esto también es una muestra de lo que tenemos en stock. esto es para balín plástico en 6 milímetros también tenemos pistolas para balín plástico en 6 milímetros que esas vienen a resorte o algunas también tenemos de garrafa de gas comprimido así que bueno los esperamos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 Ahora me lo muestran los dos. Eduardo y David. Eso. Muy activo, muy activo. Arrancó la mañana el pique, Eduardo. Laguna La Picasa, la, la, San tic, Gregorio, Santa Fe. Pesquero el amanecer. Pesquero del amanecer Dale, seguimos con las imágenes. Ahí vamos con una captura, Rodrigo. Vamos mejorando el tamaño. Se viene el grande, muchacho, en cualquier momento. Espectacular, Rodríguez! Muy buena, Gabriel. Muéstramelo a ver. ¿Se queda quieta, no se queda quieto? No, está enloquecido.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 Muy bueno, Eduardo. bueno, Patito, un juvenil. Sigue sí, otro, vamos. Bueno, venimos con uno de Federico, espectacular.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 Bueno. Mira, patito, muy buen tamaño, che, muy lindo pejerrey. Muy, muy lindo. Cambiamos de lugar y bueno, nos trajiste en un lugar. Bárbaro, ¿verdad? ¿eh? Bárbaro. Espectacular. Oh, una linda captura, che, muy lindo pejerrey. Muy lindo pejerrey, muy parejo. ¿Perdón? Muy parejo. Muy lindo. ¿Eh? Espectacular, Pat. Espectacular. Eduardo. Y bueno, Patito, mira Viene un acá. Está, de? Levantar sin que se enrede. Muy bueno, Eduardo. ¿Eh? Un, doblete. un doblete. Un doblete. Muy bien poblada la laguna, muy bien poblada realmente. Mucho, mucho peje Mucho pico, sí. Bueno, seguimos acá con un juvenil. Muy buena. Muy buena pesca, Patito. Bueno. Otro más, Eduardo. Bárbaro, pato, espectacular. Toda la mañana? Ahí viene el Rodri con otro. Sin cortar, sin cortar. Es uno atrás de otro, realmente espectacular. Y acá estamos de estreno, una nueva remera de payo, la full color. ¡Bárbaro! Hermosa esta noche, muy lindo. Muy lindo ah. para el Todo esto. No se cortó el pique en todo el día, no se cortó en todo en todo el día.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 embarcados. Salgo. Se soltó este. Se soltó, bueno. Se soltó, venía lejos. Venía. 10 kilos.